en este santo lugar, en la Basílica de la Resurrección, en la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo, en esta Santa Eucaristía, depositemos sobre el altar de nuestro Dios nuestras intenciones, las intenciones del mundo entero, la salud de nuestros enfermos, el trabajo del personal médico, los gobiernos de nuestras naciones, decisiones justas, solidarias, que busquen el progreso y el bien común, las intenciones de nuestros difuntos, en modo que, abrazados por nuestro Dios en su misericordia, contemplen eternamente su rostro. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos a Dios perdón de ello. Yo confieso ante Dios Todopoderoso,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 Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios que obras con poder en tus sacramentos, concédenos que nuestro servicio sea digno de estos dones sagrados y que por medio de tu gracia podamos vivir fuera de las tinieblas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 Y así estará con vosotros el Señor Dios de los ejércitos, como deseáis. Odiad el mal, amad el bien, defended la justicia en el tribunal. Quizás se apiade el Señor Dios de los ejércitos, de los supervivientes de José. Detesto y rehúso vuestras fiestas, oráculo del Señor. No quiero oler vuestras ofrendas. Aunque me ofrezcáis holocaustos y dones, pero cebados que sacrificáis en acción de gracias, retirad de mi presencia el estruendo del canto. No quiero escuchar el son de la cita. Fluya como el agua el juicio, la justicia como arroyo perenne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, Dios, tu Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños pues las fieras de la selva son mías y hay miles de bestias en mis montes conozco a todos los pájaros del cielo tengo a mano cuanto se agita en los campos al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios si tuviera hambre no te lo diría pues el orbe y cuanto lo llena es mío Comeré yo carne de toros, beberé sangre de cabritos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio, dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos, ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piedra de cerdos a distancia estaba osando. Los demonios le rogaron, si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo, id. Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piara entera se abalanzó, acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, que el Señor es de su paz. Buscad el bien y no el mal y viviréis y así estará con vosotros el Señor Dios de los ejércitos como deseáis esta frase podría resumir perfectamente no sólo la liturgia de esta jornada sino toda la vida del cristiano buscad siempre el bien buscad a Dios buscando a Dios y encontrándole seremos instrumentos a su vez de ese mismo bien pero Irónicamente, hacer el bien, buscar el bien en todo, en más de alguna ocasión, hace mal, duele hacer el bien. En el texto evangélico escuchamos cómo precisamente el mismo Jesucristo haciendo el bien, liberando del poder de los endemoniados, a no solamente estas personas, sino a toda una comunidad. Teniendo un costo humano, un costo material, el de la piara, hacer este bien produjo un mal. Hacer el bien, vivir el bien, multiplicar el bien, esa es la misión que hoy nuevamente el Señor nos invita. Viviendo el bien, dejando atrás el mal, dejando atrás los efectos de ese mal podremos alcanzar esa plenitud que este santo lugar nos muestra. Ha sido la diestra del Padre el que, la que hizo que Jesucristo fuese resucitado para vivir el bien, para llamarnos al bien, para hacer el bien en medio de nosotros. El saludo franciscano es siempre paz y bien, que ese augurio, inunde nuestros corazones, inunde nuestras familias, inunde nuestra sociedad, que es el augurio simplemente de Dios mismo, paz y bien.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 Proclamamos su resurrección y con esperanza firme anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo, es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en el cielo.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 Oremos. La víctima eucarística que hemos ofrecido y recibido en comunión, nos vivifique, Señor, para que unidos a Ti en caridad perfecta, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva su mirada y les conceda su paz. Y la bendición de Dios, oh Poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor resucitado sea siempre nuestra fuerza para hacer siempre el bien. Podemos irnos en paz. Feliz día para todos.